No Mirta furiosa con el 13 Un futuro incierto Tensión, furia y enojos De la diva de los almuerzos A Mirta Legrán El 2023 no la estaría recibiendo Con los brazos abiertos Parece ser que la abuela de Juanita y Nacho Estaría nuevamente enojada Con las autoridades del 13 Porque peligraría su vuelta al canal del solcito Corte, corte, corte Así yo no Así, no. A pesar de que confirmó de que volvería a hacer los almuerzos, de palabra, según información a la que accedió a la tarde, el canal se estaría quedando sin presupuesto y tras la discusión del año pasado entre Nacho Viale, Adrián Suárez y Mirta, estarían barajando dar marcha atrás. Por tal motivo... Mirta estaría enojada y no quiere volver a pasar las idas y vueltas que sufrió en el 2022. Mi deseo era volver al 13. ¿Volver al 3. Sí, sí, sí. ¿Y cree que se va a poder dar? No, creo que no. no, no. Primero le voy a aclarar que con Mirta está todo más que bien. Con Mirta, hoy por hoy, más que con Mirta, sino la productora de, de Nacho, con, con el canal, es un problema económico. ¿Qué pasará con Mirta? ¿Volverá finalmente al canal 13? ¿Cuál es el rol de Juanita y Nacho Viale? Pues yo no sé si vuelvo también, pero yo espero que sí. Estamos En la duda creo que sí que volvemos. Oh, oh. Me encanta, Mierta. Ahora, quiero saber cuál es el conflicto económico del que hablaba Adrián Suárez. Dice que la vuelta está ligada a un tema económico. No, con todo respeto por Adrián Suárez, Sarasa. No, no es. Fue Sarasa. En la extensión de nueve meses de tiempo. Digo, nueve meses en la vida de una persona de 20, de 30, de 40, de 50 años. Es una historia. En la vida de una conductora de 95 años, cada minuto cuenta ante el deseo y la ilusión de volver al aire. La hicieron esperar, diciéndolo finamente, no quiero decir otra expresión, ...nueve meses cuando ella llamaba para decir... ...tengo o no tengo cámara, me sueltan o no me sueltan el contrato... ...el verano, Karina, ella lo quería hacer... ...a ver, Mirta es plafón de publicidad, no solo de Mar del Plata, sino del teatro... Total. Siempre lo ha sido, sí. sin cobrar un mango, ella va a las obras de teatro... ...y luego invita a los actores y arma un contenido... Sí. ...con esa posibilidad de haber sido una mujer emblema de una señal... ...que durante cuántos años prestó cara, ¿sí?, para los contenidos del 13... No bancarle un verano cuando la señora va a cumplir 90 Ahora, ¿están no, seguros de que la señora quería ir a hacer el verano sí, a la costa sí, atlántica? Te digo más, sí, más. Eh, sí, le voy a sumar sí, algo a lo que está diciendo sí, Luis. Recordemos que ella misma fue la que dijo, no me importa la plata, yo quiero volver igual. La traba la puso su nieto, que de hecho ¿se acuerdan? Eh, presentado un, un Twitter en el que la productora decía que no se ponían de acuerdo. Claro, sí. Él, la presión que mete es, la, es un combo. Como bien dice Luis, el 13 quiere a Mirta. ¿Por qué? Porque Mirta vende, porque Mirta es una mujer que genera. Sí. Juana, no es que no vende, pero Juana es más dúctil. A Juana le pueden pedir y ella puede, quizás, es más flexible. Mirta, si tiene una idea en la cabeza, por más no que venga... Bueno, pero... No va a bueno, igual. Pero y tema, no tenía que tema... ver con una cuestión económica. No tenía que ver con no una cuestión económica. económica. El sí, tema económico. fundamental que se planteaba en ese momento desde la parte oficial era que eh, para abaratar costos Mirta debía salir al aire desde Constitución. Lo que implicaba un viaje más largo, sí. diferente. Mientras tanto, lo venían haciendo en un canal, en un estudio alquilado en Palermo. Bueno, sí. esa era una de las partes de la negociación, negociación y la otra era que Nacho pedía que le pongan previamente, tanto al almuerzo como a la cena de Mirta, un piso de rating. Este, que él estipulaba en un número mínimo. Sí, porque, como todos los canales. Como todos los canales, no pedía nada de otro mundo y el 13 no estaba dispuesto por ahí a cambiar lo que tenía para. Ahora, no, no pero podía. hoy la condición Pero es, o sea, eh, entendamos que también Canal 13 está pasando un momento. Difícil Distinto sí, a, difícil. A, a lo histórico que sí, siempre claro fue que Canal 13 sí. Las cifras, mismo los estrenos Tengo bien entendido que el de estreno cuál? del Hotel de los Famosos En su estreno midió 4.4. ¿Es verdad? No, me lo esperado La pues ríe, las buenas épocas, eh, tiene razón Lucas lo que dice Respecto del programa del domingo Ella tomaba las carreras, digo, todo bien con las carreras sí. este, de, de autos pero recibió un piso muy bajo y le pedían competir duramente con la señal del frente. Y ella en menos de una hora triplicaba el número y decía, bueno, esto lo puede Mirta, denme un acompañamiento. Sí. Mirta no recibe acompañamiento, ni siquiera por momentos le atienden el teléfono. Y le piden otra cosa. El nieto... Ponen el combo, sí o sí tiene que entrar Juana Y el 13 hoy no la quiere Juana claro. No es que no la quiere eh, para, para como, producto, como claro. producto La quieren para otro producto Para otra cosa claro, No claro. la quieren para hacer, digamos, los Débil, almuerzos Y también vamos a, a contar la intimidad De los amigos de Mirta Que la sí. acompañaron durante la pandemia Ellos me contaron que cuando Mirta la pasó peor, que era cuando ella pedía a gritos volver, volver. que ya estaba, digamos, pasó obvia, bien. también tenía todas las vacunas, ella se sentía segura porque ella estuvo mucho tiempo metida dentro de, por el miedo que tenía de contagiarse. Sí. Entonces, cuando ella estaba en condiciones y todo estaba dado para que ella volviera a la televisión, ahí es cuando el nieto pone trabas y empieza a poner las trabas y hay un enfrentamiento entre los amigos de Mirta, estos amigos íntimos que la acompañan en los test después de los programas, los domingos sí. y los nietos y la hija de Mirta. No, Ay, hubo, traba. Voluntad. Perdón, no hubo voluntad, hay perdón, hay porque ahí, tuvo eh. que en el medio tuvo que meterse Débora lo recuerda, creo que fue en el mes de agosto Carlos Rottenberg, amigo sí. personal de Mirta que esta sí. noche recibe a Mirta en su casa en Mar del Plata para cenar se tuvo que meter, unir a las partes y decir muchachos... ahora Luis, no, de eh, con... el fin de año que pasó, eh, la sacamos con el gato silvestre a, a Rottenberg y él aclaró y dijo que él estaba para ayudarla, para aconsejarla, para mediar en las diferencias que tenía con el nieto, Seguro. pero que bajo ningún punto de vista. No se la decía. iba a producir. No, porque tendría no. que. Le faltaba el respeto, obviamente, al nieto. ¿Pero, ¿Pero cuándo nieto? lo dijo eso, Rottenberg? En la, en la Navidad, Año Nuevo. Y bueno, pero también pero para... pasaron cosas no, en este no, último pero, tiempo, ¿no? no. Pero es un señor de palabras, es un señor que te firma un contrato con claro, el dedo. Es verdad. Además, Además, hay un detalle razón. que se limpe aclarar esto. Primero, decir que Mirta sigue muy enojada con su nieto. En el verano, antes de que termine las negociaciones, no le tendía el teléfono. ¡Epa! Al nivel en el que Mirta pasó las fiestas sola. Ah, ah. De familia. Con sus amigos. Con amigos, por digo, Lo pasó con la familia. Su, su intim... ah, Está enojada de verdad. Está enojada. Está enojada, está enojada. Está enojada, de, está enojada de verdad. Enojada. De verdad, de verdad. Enojada y ayer, de verdad. cuando llegó a la obra de teatro, sí. hubo algún detalle que, por lo menos a Luis y a mí, fuera de micrófono, llamó la atención. ¿Qué? ¿Cómo qué? estás acostumbrado cuando llega Mirta... Es Mirta, la reciben, le traen, le llevan flores. Todo. Hacen la alfombra roja. Le agarra ¿no? la alfombra Bueno, no la fueron a recibir, no. no le llevaron flores. Nadie le tomó el brazo más que sus amigos, porque si no, pero no, no podía ser. No, no, no, pero y lo que piensas es que cambiaron los tiempos. Si hasta el año pasado lo hacían, ¿Eh? Diana, si hasta el año pasado la recibieron en todas las horas, bueno, horas así. cambió ahora. No, pero no, perdón, no pasa a por cambiar, Diana, con todo respeto. Digo, cuando te viene una figura como Mirta que te da ahí una ahí publicidad va. en directa, vos tenés que darle el marco que ella ah, lo el no, no, no, no. Si no, le inviten las invitaciones. No, no. Igual, escúchame, conseguís un ramo de flores, una caja de bombones, en cinco claro. minutos es así, y más si es para mí. nada más emblemática de la TV argentina. Me parece que es una persona que hoy puede decidir estar o no estar. Y me parece que hay que hacerle caso a sus caprichos. Mm. Es verdaderamente una forma de embanderar la tele con, sí. con lo desaparecido y Ni siquiera son caprichos. No, pero no estoy hablando no. de ella. Estoy no, hablando digo, de la es necesidad de una, una su que edad. Va a cumplir 96 años. Igualmente yo los escucho y los banco mil millones. Pero me quedé con lo que dijo Diana de Glauí: dijo, los tiempos cambiaron. Perdón, los tiempos cambiaron y los negocios también. El negocio de la televisión ya no es lo que era hace 10 años atrás menos hace 20 o 30, entonces ahora todos tienen unos colmillos que llegan hasta el piso y lamentablemente, no importa ni siquiera que se trate de la número uno que es Mirta Legrand porque los negocios son los negocios, es doloroso sí, porque nosotros también trabajamos en la tele, si no logra, si no logra ingresar a la pantalla Mirta Legrand que nos queda el resto, si ¿no? si el negocio mata las leyendas, claro. entonces solamente va a quedar una cáscara vacía con una luz prendida, digo, Mirta es mucho más que un programa, esta mujer Sola, coincidas eh. o no ideológicamente con ella y en sus pensamientos, se para delante de una cámara y te junta los ah, mamá, rinde, de chicos. Los Vende, rinde. A ver, Pero, ¿lo ¿quién que Juana, de esta mesa, Juana, quién de este lo panel Juana, no iría a, a lo almorzar Juana. con Mirta? Imagínense, vamos por cualquier lado arco político, viene un acnio electoral. ¿Quién no se va a querer sentar conmigo? Totalmente. Milda? Sí, sí, Paula. No, que yo insisto con el rol de los amigos, porque bueno, vos lo nombrabas, que son los únicos que, las que, están que la acompañan. Aguantando y acompañando y, y sosteniendo también porque realmente no es solo en Navidad que no estuvieron no. Los familiares también durante el año la presencia de nietos hija eh, bisnietos muy escasa. Tuvo bastante Cuentas. A ver, yo tengo varias cosas para preguntarles. En principio, no vuelve porque Nacho no quiere. Si el canal quiere, se lo produce el canal y... No, listo. No, pero, pero, pero, no, pero viene, no viene... A ver, espérame. a eso es a lo que No voy. viene pasando, Evidentemente, Diana. nadie está queriendo producir. No, sí, el canal quiere, pero depende del nieto, no depende de Mirta. Mirta baila. No, qué? Y... Pero sí, porque... Pero porque si de, Mirta hay, hay a, algo que si tiene Mirta que ver quiere, una productora. el quiere, Mirta, no, pasó. porque no quieren. Sí quieren. Es más fácil decir que quieren, pero por más que Mirta esté enojada con Nacho, ella nunca le va a soltar. Claro. ¿Entendés? Hay una relación de familia, trabajo que. Pero no el se nieto va. le soltó la mano. Bueno. Y bueno, bueno. entonces ahí el problema es de Mirta que no lo suelta el nieto. Nos vamos a Punta del Este, ¿eh? ¿Dónde está el nieto? Va, me parece que está el nieto. Les pregunto a Gustavo Botanera, Descalzi. Pero... ¿Dónde está el nieto de Mirta? Ah, Gustavo. ¿Cómo les, va? ¿Cómo les va, mis amigos? Hola. ¿Cómo les va? ¿Se ve ahí? Sí. ¿Se ve la placita? sí Qué lindo día, lindo día Descalzi oh, bueno, Venga, compadre. A mí me toca lo feo. Me toca lo feo que <risa> es estar acá con este impresionante Marco. Estoy en Tío Tom. Ay, recorriendo todas las playas porque me dijeron que algunos famosos vinieron para acá. Así que vamos a arrancar con el nieto más famoso. El nieto más famoso. El qué? nieto más famoso de la televisión argentina. Sí que nos está haciendo eh, el jueguito este, me muestro soltero, subo una foto, hago charlita y sonrisita con Celasco, pongo la foto de la ex, me muestro solo. Ah, ¿Saben qué? Yo quiero, creo que en la casa se divierten ellos. Eh. Nacho hijo y Nacho padre. Pero es como ah, el camino de Hansel y Gretel, está bien, lo tenemos que seguir. No hay Nacho ni loca. ¿eh? Y tenemos que seguirlo por todos lados, así que nos vinimos para acá. Este, estoy aquí en, en, en lo que sería Portezuelo. Venga, acompáñeme, acompáñeme. Vamos, vamos. Allá vamos se ve vos. todo Portezuelo. Estamos ocultos por acá, escondidos, porque sé que tengo acá arriba este parador. Sí. Vamos a mostrar, Nicolás, ahí. Ahí en ese parador Ahí sí. arriba. ¿Quién está? Está la presencia de una famosísima. Vaya para famosisísima. arriba. Famosísima. Sí. Todo para arriba. Mire que es un escándalo si la mostramos. Sí, es un sí, escándalo dale, porque queremos. tiene que estar guardada. Pero para, para, para, la famosísima... ¿Estás seguro? La famosísima, ¿quién es? Juan de. Tiene que estar guardada, tiene que estar guardada porque está en un programa donde no se puede salir. Ah, no entiendo esto. Está ah. en la tele y está acá. Y bueno. O sea, o es la hermana melliza. Pero si no se cuida la ella, película, no le vas a cuidar vos. No sé qué no, pasa. ¿Saben quién que es? Que no sé ustedes. quién es. No tengo idea no sé de quién es pero rápido. no estará grabado lo que esté... Sí, que está, está grabado, rápido. pero igual... escúchame escúchame algo. si algo, Descalzi, ¿me oís Bien. ¿Me oís bien? No vamos, Me a, no vamos a revelar ahora quién es la famosísima, pero sí en un instante. Pero ahora te quiero llevar nuevamente al tema en de Mierta. Pero dale. déjeme cerrarle lo de Nacho. Lo déjeme de sí, por lo favor. De lo de Nacho y Mierta, dale. Reuniones, pero un poquito. Reuniones en Punta del Este. Le digo el día para que vea que tenemos la precisa. 7, 8, 7 8 y 9, ahí en esos Sábado, tres días. Sábado, domingo y lunes. Dos sí. reuniones. Sí. ¿Está? Sí. Parece, parece que en el canal el <risas> canal reír, que ella estuvo tío? el año pasado. Sí. Dígalo. Ahí está. No le cierra algo para la vuelta de la señora. Y la, yo le digo la, a Nacho Viale, la, la, la, que es la, la amigo y lo quiero mucho, y quiero a toda la familia Viale, ¿qué tal si nos llama a nosotros? Pero ya nos llamaron ¿Qué tal si nos llama a nosotros si ahí no la quieren? ¿Por qué no se ve? Usted la aceptaría no ahí, Karina? Pero cómo me no, encanta, Nada, me, palabra, gustaría. Hablaron, nada me gustaría. Nada no. me gustaría más que Ineli sumar a Mirta, Mirta Legrán 20, 23. A, a la Ineli. pantalla de América. Porque ella además fue muy feliz acá con su estuvo, casa, con ¿eh? claro, él, fue años, muy bien. Años. ¿Por qué no? Pero bueno, nada, eso. Pero Gustavo, también vos ahí dijiste eh, que Nacho tiene una ex. Y a mí, digamos, del lado de la de, de Lucía, de la, de la novia, ¿Sí? me dicen que está de novio todavía. ¿Vos Ajá. te lleva otra información? Yo lo veo todo raro lo de Nacho, porque creo que nos está haciendo el juego de Siempre. la mosqueta. Raro, ¿Se acuerda eterno. el juego de la mosqueta? No, no lo conozco. Que escondía una cosa debajo y lo daba vuelta y estaba y no estaba. Bueno, nosotros lo hemos, lo hemos corrido por todos lados a Nacho sí. Viale, sí, por sí. allá, por aquí y por acuyá, que no sé dónde queda, pero queda bien decirlo. Entonces, ahí mismo lo vimos en alguna, solterísimo y solterísimo. con cara de conquistador. Sí, Lo vimos en otro lado, divertidísimo. Una conversación con ¿Cuál es la cara Y después me cara... no sube fotos. Sí. Descalzi, por favor, hágame la cara de conquistador, porque así la aprendo. Porque, ¿cuál la sería cara de conquistador cara? es esta. Sonrisita, ah. sonrisita, eh, sonrisita, iba a decir una marca de dentífrico. Gustavo Descalzi, en un instante <risa> no. volvemos con vos... Y Vuelo te en quiero. Escucha, pará, pará. Te ¡Famosa! Quiero, te quiero arriba. ¡Famosa! Quiero ver a la famosa, esa que debería estar guardada y está ahí. En un instante vuelvo con vos, Gustavo. Famosa Descalzi. que está acá. Sí, sí, sí, sí, sí. Ya vuelvo te en te un minuto. En un ratito volvemos. Débora Damato, ¿vas a que El año pasado, cuando estaban en plena negociación, que también quería que en el combo esté Juana. Eh, y, y Mirta decía, quiero volver, no me importa la plata, quiero volver. Sí. Y negociaba Nacho, eh, obviamente está bien que negocie porque forma parte de la producción, pero cuando la parte principal dice, quiero laburar, por más que vos quieras Maguita, él estaba en un momento, se fue a andar en moto a Alaska, sí. Sí, yo lo dije en chiste, pero es verdad, él anda mucho en moto y con se fue a andar en Alaska, y el papá. Sí. en plena negociación con el padre, y se fue, y publicaron y se fue a andar en moto. Nuevamente él insiste en que Juana forme parte de este combo. Y el 13, como decías hace un ratito, no es que no quiere a Juana. El 13 quiere a Juana, pero en otro formato, no en el formato de las comidas. Las comidas no en un formato con política, seguramente. en un Muy año bien. Electoral. Porque no lo quiero decir, no quiero ser cruel ni mala. La verdad que ahí tuvo siempre... Un, Digamos nada, todo. Estuvo floja de papeles en cuando sí. tuvo políticos. Después es una chica que eh, conduce muy bien, pero hacía agua cuando tenía que ver con políticos, porque a diferencia de Mirta y eso es lo que marca la, la gran diferencia te puede gustar o no, como decía Luis, la, ideológicamente ella tiene muy claro lo que va a preguntar. De hecho la mejor nota que tuvo Mauricio Macri en, en, sí. en el, sí, el no matrimonio. Igual pues, entiendo claro. igual a Nacho, ¿eh? Porque él puede con Juana hacer otros negocios. Y más en un año el 13, electoral. El 13, pero y no. más en un año electoral. Bueno, ahí está. Eh, vamos a recordar entonces cómo era. Porque esto suena, huele a déjà vu y es así. Por eso vamos a recordar cómo fueron las negociaciones para sumar a Mirta Legrán a la pantalla del Canal 13 el año pasado. Mirá. Y está llegando Mirta Legrán al evento del Teatro Liceo. Para dar la noticia más esperada, Mirta firma con, Canal 13. firma con Canal 13. ¿Cuándo firma Mirta? Yo creo que Mirta, yo creo que esta semana se firma. ¿Usted quería volver a Canal 13? ¿eh? Canal 13. ¿Qué sentís hoy que se va a cumplir? No, no, no está resuelto todavía, chicos No, no, no está resuelto todavía, chicos ¿Qué reencuentro sí, con Adrián también? No, lindo, sí. ¿Cuándo vuelves? la otra pregunta? No, no lo sé ¿Cómo no lo sé? Pero Adrián dijo que... Vía, eh, día, horario de la sí, No sé, no estoy al tanto Vamos a ver a Mirta todos los sábados No lo sé, no lo sé Sí, los sábados y los domingos, sí, te escucho Juanita los domingos, Sí, Juanita a los domingos y mierda los sábados. Sí. Mañana tengo una reunión con una persona muy importante que se llama Nacho Viales. Así que estamos esperando que se firme. De nuestra parte relación con Nacho. De nuestra parte está todo bien. Sí, con ya Nacho, conmigo todo. Serían que le costaba mucho que lo atienda Nacho. Así no sabía. Se lanzaron mucho las pretensiones de parte de la productora. No, no, eran. No había nada no, no fuerte de fondo. El fondo. Yo no tengo idea de cuánto gano. La pero con no, no ganas de volver a la televisión, no no, no. no tengo ganas de volver a trabajar, no, tipo. Se prolongó demasiado, sí, sí, sí. Ah, bueno. Se, se bueno, hizo pero preparada. volvés a la tele, volvés, volvés a Canal 13. ¿Quieres que les diga la verdad? Sí. No me asusta los artijos. ¿Qué falta? ¿Y ¿Qué sé yo qué falta? No sé <risa> ¿Qué sé yo qué falta? Sé qué falta. <risa> ¿Qué <risa> qué <risa lo más importante que son sus ganas, siempre están. Luis. Vamos, vamos a poner en contexto de esta presencia de Mirta en Piaf. Eh, la obra Piaf, excelente musical de Elena Roger, fue, es producida por Adrián Suárez. Entonces, esta presencia fue condicionada de un acuerdo que ya estaba hablado. Nacho vuelve de Alaska. Ahora bien, otro dato que no es menor como decía Débora D'Amato. A Mirta la exponen a, primero, que el canal le suelte el contrato, que es algo fuerte... Uno cuando termina un contrato y es conductor de aire, tenés claro. varios meses más donde un canal tiene prioridad para recontratarse. Hicieron una prórroga, me parece, en ese momento. Bueno, pero en julio, 31 de julio, el canal dijo, disponga de la figura Mirta Legrán. Bien. Nacho Viale estaba afuera y Mirta en su departamento consultándole a un neurólogo, ¿qué tengo que hacer porque me estoy angustiando? Trabaje, Mirta, trabaje. Sí, claro. Entonces, se mezclan factores humanos en un paradigma que hoy por hoy estamos inaugurando en nuestro país que es una mujer de 90 años con vida social y laboral activa. Estás redondeando. Es, Tiene es, más de 90 bueno, años. 96 va a cumplir. Bueno, pero, los que pero hay, hay que, que decirlo. Es mujer más experimentada es, es, de, la es, tele. de la televisión del de, mundo. Ah, no, no sé mamá, si hay una, una, una mierda fuera de Argentina. fue en vivo y este último año, después de su regreso, de haber tenido un parate tan grande, un parate que en el medio, como bien dijo Paulita... Se portó bárbaro, creo que de los famosos fue la famosa más emblemática y la que mejor se portó más con respecto. La, con la más normas, respetuosa con las normas, claro. con la pandemia, con la vacuna y con todo. Claro. En el medio muere, venía de morir su hermano, en el medio muere su hermana. No la pudo despedir a su hermana sí, fue muy Goldi, Con sí. todo lo que eso significa. Volver, eh, tuvo que volver grabada, cosa que ella no estaba acostumbrada. Ella siempre fue en vivo. Y recién vimos una auténtica Mirta, que es lo que no tiene Juana. ¿A qué me refiero? Uno veía a una gran zona atrás que hacía... Oye, sea, dice esto, y Mirta decía todo lo contrario. Sí, claro. Entonces, Mirta dice lo que quiere... Y detalle y te... no menor, el estudio. Recuerden que cuando Mirta vuelve esa, en esa oportunidad, el estudio no, es, no era apto para una mujer no. que había estado tanto tiempo, digamos, eh, en su casa, moviéndose poco, digamos, no se podía desplazar correctamente y todo el tiempo le estaba asistencia. Entonces, también digamos, ella se sintió muy mal porque se sintió desprotegida claro. y por su propia familia. Entonces acá, insisto, hay una grieta ahí dentro de la familia que, como decía... Bueno, otro dato, también, mira, no otro dato, mira, soltar dato que él. me das. Ay. En la vuelta, Mirta, lo único que pidió, y nada, por el apuro del estreno, no se lo cumplieron, es, por favor, déjenme repasar las tarjetas que son los primeros 20 minutos de los PNT. Claro. No quiero fallar con eso. Denme tiempo para leerlo. No se lo sí. dieron. Y no se lo dieron. No. Ella después recriminó y eso se modificó. Pero Luis, Digo, cuando tenés una figura de 90 años, no contratás un pasante de 20. Claro. Tenés es verdad. Tienes una realmente. figura, tenés que acompañar, tenés que tener. Tenés que tener eh, también tolerancia a, a ciertas cuestiones físicas que van cambiando. Pero déjenme dar otra visión. Sí. Sé que me van a saltar a la yugular, pero también se le puede pedir a Mirta Legrand que tenga un gesto de grandeza y que le dé lugar a las nuevas generaciones. O sea, tiene 96 sí, años, tiene, tiene limitaciones. ¿Pero tiene, por qué lo tiene que ¿por, dar ella? ¿Por qué no puede aceptar que no está teniendo Perdón, lugar? Diana, ella la llaman porque mide un... Si digo, esto es una, es horrible porque de verdad nadie vale por lo que mide. Sería una nimiedad, claro no. una síntesis. Pero claro. mide el doble que la nieta. En el negocio televisivo para el 13, Mirta la es un negocio hoy. Que el canal está pero... utilizando una estrategia, yo creo que el canal está utilizando una estrategia de dejarlo todo en manos de la producción. Si el canal quiere, va y le hace una propuesta directa. Eso no lo vi. No puede. No che, ¿por no qué qué puede, Pero no puede, ¿por qué? Porque el nieto tiene un contrato y la, la representa, chicos. ¿Qué me están cargando? ¿No puedo bueno, tener contratos? Bueno, ese contrato hay que verlo ¿Eh? y ver cómo se puede bueno, pero Pero por eso ella en su momento declaraba lo que declaraba, filtraba información diciendo lo que quería hacer sí. y se peleaba con el nieto, al nieto no lo vas a poner nunca públicamente, pero sabemos todos que está enojado y no, no es un invento que está enojado con el nieto. Enseguida seguimos, yo sé casorla que querés algo decir algo, algo pero antes voy a quién le querés contestar eh, a la señorita de Glawi pero con, a propósito de esto porque me parece muy interesante nos pasó con Diego Maradona Dios quiera que pueda estar 10 años en la tele nadie lo puede garantizar Sabemos que es una persona mayor de edad. Sí. Ella lo tiene más claro que nosotros. Sí, por de por eso hecho, quiere a volver, volver a rápido, claro. Histórico, histórico, uh -huh. que decía quién me iba a vivir más, si la reina Isabel II, a propósito que después vamos a tratar el tema del libro de su nieto, o Mirta legrand sí. O sea, estamos hablando de aprovechar el mejor momento de la mayor lucidez de quien... Yo la arranqué viendo en blanco y negro. Tengo 46 años. Mirta. Claro, la estoy persona hablando más de Mirta. Lucida. Bien, vamos a Mar del Plata.